Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a colocar una imagen dentro de un documento donde hay un texto. Bueno, tengo un texto normal y corriente y yo lo que quiero es meter una imagen y colocarla respecto del texto y que me quede bien. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es ir a insertar imágenes, escogemos dentro de imágenes una imagen de nuestro ordenador, por ejemplo voy a escoger esta, hay muchos formatos en donde podéis traer o capturar imágenes eh, pues de cualquier tipo de estos le damos a insertar y ya me apareció aquí la imagen que yo quería meter en este, en este documento ¿no? en este texto eh, resulta que la imagen yo la puedo poner de, de diferentes formas o diferentes maneras mejor dicho eh, si yo quiero que me aparezca metida aquí en el texto vamos a hacer un poquito más pequeña la imagen pinchando en un extremo yo yendo hacia la la esquina contraria la puedo hacer más pequeña, ¿veis? bueno Pues con este tamaño de texto, si os fijáis eh, este tamaño de imagen, si os fijáis aquí me aparece un recuadrito que si yo me quedo aquí quieto me pone opciones de diseño vale es para ver cómo tengo que colocar la imagen dentro de, de este texto, de esta, de esta página aquí arriba me aparecen las opciones que hemos empezado a ver en otros vídeos y eh, estas opciones, este cuadrito de aquí, si os fijáis es aquí, es posición, son estas posiciones, porque, o estas otras, ¿vale? Ajustar en texto es, cuando yo tengo un texto, ¿cómo la coloco, no? Y esto es posición eh, relativa de la imagen, ¿no? Si yo me voy poniendo en estas opciones, ya me va poniendo ejemplos de dónde va colocada. Es la posición de la imagen respecto de toda la hoja, fijaros. Arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo, solo no se ve en el centro. Aquí yo la coloco, ¿no? y aquí luego respecto del texto cómo me tiene que quedar no ahora estas, estas opciones son las que eh, vienen aquí normalmente se vamos bueno, yo por lo menos lo miro con este con este iconito de aquí lo que solemos hacer es que con esta opción yo la puedo arrastrar la imagen y colocarla veis si la tengo la mantengo pulsada en el cursor me aparece un cuadradito y es que ahora estoy arrastrando y la voy a colocar donde aparece esa barrita vertical. Si yo suelto aquí, justo aquí antes de las formas, detrás de este punto, la imagen me la ha metido ahí directamente. Fijaros, ¿ves? las formas, es lo, estaba puesto entre este punto y esta, esta palabra. Pero fijaros, esto me queda aquí bastante mal. Entonces, ¿cómo puedo hacer si yo tengo esta imagen eh, que la quiero meter aquí, a este tamaño, en este texto? Bueno, pues me voy a esta opción y tengo estas eh, variantes y por ejemplo le digo que la quiero poner como cuadrado como cuadrado lo que hace es que me mantiene un pequeño margen y me la va colocando ahí y yo ahora ya la puedo mover fijaros, yo la pincho y la arrastro y la puedo colocar donde yo quiera y me va dejando un margen fijaros, me voy a parar aquí mismo pincho en otro sitio, fijaros, me queda este margen por aquí alrededor de la imagen por lo tanto, el texto se para, se corta en cuanto aparece la imagen. Fijaros, de la misma manera el soporte pictórico ¿ves? queda totalmente cortado y según yo lo voy moviendo ¿ves? me va cortando por donde yo le coloque. Bueno, esa es una opción que tenemos. ¿Ves? La puedo dejar aquí si me interesa. Lo que pasa es que de lectura del texto no es muy, no es muy cómodo porque me interrumpe bastante. Otra opción que tengo es que sea un ajuste estrecho, que si yo le doy, fijaros, simplemente se me ajusta un poquito más el texto a la imagen, veis, este es el que teníamos, fijaros, por este lo se ve mejor, está este margen, yo le doy aquí, se me ajusta más. Otra opción es que, eh, veis que pone aquí transparente, se ajuste totalmente a la forma. En esta imagen, veis, no se ve ninguna diferencia. Ahora vamos a ver la, eh, la diferencia con otra imagen. Si yo esta imagen la quito, seleccionada le doy a suprimir voy a insertar otra imagen ¿vale? vamos a como si empezar desde el principio pero para que veáis cómo se hace con otro tipo de imagen insertar imágenes yo me voy a una que he hecho circular pero que está en png os fijáis el archivo png le doy a insertar bueno, la tengo así de grande la imagen es este recuadro que me viene aquí es el tamaño de la imagen la voy a hacer más pequeña un poquito más pequeña la voy a hacer Vale. Toda esta parte por aquí que se ve blanca, en realidad no es blanca, es transparente. ¿vale? Con el formato png yo puedo dejar partes transparentes. Vamos a colocarme como la tenía puesta, así con el texto. Yo antes la tenía colocada, la imagen, pues más o menos, la voy a hacer un poquito más pequeña, más o menos por aquí. Fijaros, ¿veis? Me queda ese margen, ese recuadro, por fuera de este cuadrado de la imagen, ese recuadro como de margen para que no se acerque el texto, ¿no? pero me pasa lo mismo, lienzo y madera, como otras, tal, Hemos visto antes esta opción, esta otra que dejaba menos margen, fijaros, deja tan poco margen que ahora ya no, veis, ahí se está montando sobre la imagen, ¿qué es lo que está haciendo? Como sabe que la imagen es transparente por el borde, se está adaptando, fijaros la forma que tiene esto circular, porque mi imagen es circular. ¿Vale? Entonces, eh, con imágenes en donde tenemos partes transparentes o son circulares, queda, queda muy bien esta, esta, esta forma. ¿no? Y si la hago más pequeñita respecto del texto, se va a notar más todavía esa especie de círculo de algo que queda alrededor. Si yo cojo esta otra forma, en este caso va a ser igual porque ya se me está ajustando. ¿verdad? Tenemos esta otra Opción que lo que tenemos es que el texto está por encima y por debajo de la imagen, fijaros, ¿ves? por encima y por debajo, si yo la voy bajando me salta líneas enteras, ¿Vale? no me las corta ninguna. Si yo, por ejemplo, le doy a esta imagen, lo que va a hacer es que me va a quedar la imagen detrás del texto. Fijaros, detrás del texto. Las letras pasan por encima y ya si le doy a esta última opción es justo lo contrario, queda encima del texto. ¿ves? Me está tapando el texto. Es decir, yo no puedo seguir leyendo porque está tapado. ¿Veis? Bueno, además de esas opciones, yo la voy a colocar aquí para que la veáis. También sale en este. En este Word sale la colocación. Fijaros, esas líneas verdes, creo que lo que hacen es que me la están centrando. ¿Veis? Ahora sobre la vertical está centrada ahí. Si yo la voy bajando. Fijaros, ahí donde aparece esta especie de cruz, esa cruz, significa que la imagen está justo en el centro de, de la página. Bueno, con lo que resulta más fácil moverla siempre es con esta opción de colocarla delante. Yo la puedo arrastrar, colocarla donde yo quiera. Y si la quiero adaptar al texto, pues ya hemos visto estas opciones. Eh, hay más opciones, ¿no? Si ya deis aquí a ver más, me aparecen, pues la posición absoluta ¿no? Eh, respecto del margen, de la horizontal y de la vertical. El ajuste del texto, que es básicamente lo que hemos estado viendo. ¿no? Esto, esto es igual, estrecho, transparente, arriba abajo. Con estos dibujitos se ve bastante bien lo que significa cada una. Y el tamaño de la imagen. Veis que yo la he hecho antes más pequeña, pues la puedo hacer más pequeña o más grande desde aquí. ¿Veis? Va siendo proporcional porque está marcado esto, no la estoy deformando. Proporcional a la imagen de aceptar y ya me la ha hecho eh, más grande en este caso fijaros vamos aquí a más y ahora eh, el tamaño está al 50% vale, lo voy a dejar al 40 por ejemplo aceptamos y lo tengo ahí al 40 como os he dicho si hacemos doble clic sobre la imagen vamos a encontrar estas opciones pues aquí que me la colocaría respecto de la hoja y aquí que me la colocaría respecto del texto y yo aquí si ya aquí voy moviendo sobre ella me va apareciendo las distintas opciones ¿Vale? bueno eh, aparece alguna opción más que es yo puedo deformarla ¿ves? o decir que la imagen sea hasta justo hasta aquí más grande más pequeña para lo que quiero que se me acerque el texto ¿Vale? ese margencito que, que me da o puedo eh, establecerlo como un diseño predeterminado, que yo puedo elegirla pues si, si siempre lo quiero hacer de la misma manera. Bueno, aquí hay otras opciones de colocar la imagen, pero ya lo veremos en otro vídeo. Así que espero que os haya servido eh, este vídeo para aprender a, a colocar una imagen cuando eh, no la tengo sola, cuando la tengo con un texto. y y le interese poner de una manera o de otra, también utilizando este formato de imagen que es el PNG donde deja partes transparentes y para algunas imágenes como estas circulares que queremos insertar en un texto quedan realmente bien. Suscribiros al canal de Youtube, no os olvidéis, dadle el me gusta si os ha parecido interesante, me podéis seguir en Twitter, en Facebook y en la página web Indiegotutoriales.com. Nos vemos en otro vídeo, hasta pronto.